Queridos hermanos, hoy es un día de fiesta por los 15 años de la misión del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a hacer esta noche la consagración al Sagrado Corazón de Jesús en acción de gracias por lo que hemos recibido de Él en nuestras vidas y decirle cuánto lo amamos.